gracias Damián entonces yo voy a empezar me eh, voy a utilizar la, la presentación que está en, en el centro de la página pero como, como he dicho Damián se si tiene cualquier comentario pregunta por favor eh, utilicen acá el espacio de, de comentarios entonces, eh, como decía Damián, soy periodista de medio ambiente en Brasil. Ya trabajo un poco más de tres años como periodista, pero empecé en, en 2000 con, con, con el tema de medio ambiente. Eh, y uno de los temas que más me, me, me ha fascinado es el tema de, de deforestación en la Amazonía brasileña, pero también como, como hay hoy una dinámica de de, de inversiones en toda la Amazonía, no solamente en Brasil, pero sino que en ocho, ocho países más. La Amazonía, eh, en, en la región, la biorregión de, de la Amazonía está en, en nueve países de la, de la América del Sur. Entonces, como, como editor y periodista ambiental de Oesco, que es el portal muy similar a, a, a Clavis21, en, en Argentina, es un, un portal de, de periodismo ambiental donde yo trabajé como un par de años, como cinco o seis años, como un editor de, de noticias. Entonces allá empezamos a hacer un trabajo de, de, de, de investigación periodística en muchos países de Amazonía, este no es el que decía, y por eso hemos creado una especie de una red de, de, de periodistas que estaba en la, en la región. Es por eso empezamos a, empezar a, empezamos a pensar un proyecto que podría poner junto eh, como un, un, un núcleo de información donde habría la, las historias y los datos juntos. Me fascinó siempre mucho, me encantó el tema de, de mapeo, Entonces, me parecía que era posible contar una historia de la Amazonía de una forma mucho mejor con, con los datos. Eh, esto empezamos a llamar de, de geoperiodismo. Es como una, una historia periodística que la pueda contar con un contexto eh, de datos geográficos, básicamente. Entonces, si hay una historia que está hablando de un área, de un área protegida, vamos a ponerlo en un mapa, los datos de de deforestación de esta área o los datos si hay un, un, una, una, una represa que está planeada para esta área. Eh, con, con este tipo de pensamiento que, que empezamos a crear el, el tema de geoperiodismo, que es lo, lo que creemos que estamos haciendo con información. Y aparte como un núcleo de información... Infamasonía también le permite intercambiar los datos, los datos están abiertos para, para bajar y para, uno también puede crear sus su propio mapas a partir de Infamasonía. Pero voy a empezar con, con, con la presentación que nos va a ayudar un poco. Entonces en la página 2 les conto cuáles fueron los principales objetivos, cuáles son los principales objetivos de, de Infamasonía. Queremos crear una herramienta que permita los periodistas también la las la, la ONGs, las organizaciones no gubernamentales, a cargar y descargar datos y e artículos sobre la Amazonía, esto que, te, que decía acerca de ser un núcleo de, de información. Eh, también esperamos con eso generar narrativas, eh, las visualizaciones de datos que son principalmente hechos con mapas, Todavía no, no tenemos muchos gráficos generados en Amazonía aparte de los mapas. Eh, con esto, como, con, con la herramienta, queremos como un objetivo mayor estimular que las organizaciones que están en la Amazonía intercambien los datos o, o que les le, le sea más fácil también eh, como atingir un público más, más grande, eh, con, con, con su información, eh, claro el, el, el objetivo mayor es crear una conciencia acerca de los problemas de la, de, de la región, eso que decía acerca del, del, de los nueve países, hay, hay necesidades de una conciencia de la región como, como de, la base, de la cuenca del la, de la Amazonas, más que del de Amazonas de Colombia, que acá está la, la, la la frontera con Perú, entonces hay una región que está muy, está allá de, de, lo, de, lo, de los países, de la frontera políticas. Eh, ¿Cuál es la importancia que cree, creemos que tiene Infamazonía? Eh, son muchos años de investigación, pero la información no se comparte. Eso es, para mí es una verdad, después de muchos años haciendo... Eh, reportajes, eh, artículos acerca de la Amazonía. Yo noté que no hace falta datos, hay mucha, mucha investigación. El, la, las, las organizaciones no gubernamentales, los institutos, las universidades están todos produciendo una cantidad in, increíble de datos eh, sobre la Amazonía, entonces queremos, queremos tornar eso un poco más fácil, más accesible con la Amazonía. Eh, y acá está un poco de, de nuestra creencia también de que los artículos periodísticos pueden como dialogar con, con estos datos de, de científicos y crear como una capa de información vital. Eh, acá volvemos un poco al tema del geoperiodismo. Esto es también un, un, un de nuestros argumentos, ¿sí? que, que el, el, el artículo periodístico puede funcionar como una capa una vez que tenga la información geográfica. Entonces, lo que hacemos con, con cada uno de los artículos es poner una, una, una información geográfica, un, una, una coordinada o un, un, un nombre de una localización para que él pueda estar eh, como en, en conversaciones con los datos físicos sobre la deforestación, el... el, el el incendio forestal y otros, y por fin como como es es, es la, la principal característica de, de la herramienta hacer un, un, un montón de, de visualizaciones de datos que son muy atractivas y pueden alcanzar un, un público más grande. ¿Cómo funciona Infomasonia entonces? Infomasonia es como un, un app, una herramienta, sí, un tool donde se puede poner los datos de una forma que acá está en, en, este, en este cuadrado eh, a la izquierda se puede poner con hojas de cálculo o eh, también con, con las imágenes de satélite se pone este datos eh, en la herramienta eh, también ahora estamos empezando a trabajar con, con los datos que, que vamos a, a recoger con, con, con la los wikis de los apps en, en el campo esto está empezando todavía como el, en la parte derecha del, del el gráfico todavía estamos empezando el al final estamos creando narrativas de mapas de visualizaciones de datos para que sean compartidas esto se tornó una parte muy importante de nuestros proyectos para que tenga suceso queremos compartir todo, todos los mapas, narrativas de, de la base de datos que están arregladas por nosotros son compartidas por los medios más, más fáciles. Hoy por ejemplo hemos creado una, una herramienta de distribución de mapas con embed que uno puede hacer su propia escocha de elegir las capas que quieren los mapas de sacar un, un código para incrustar en su blog o su página web. Entonces acá uno, algunos ejemplos de, de los mapas que hemos creado. Estos son los mapas de las represas. Eh, que te, está para toda, toda la Amazonía, no solamente Brasil, pero este es el caso de, de la represa de, de Belo Monte en Brasil, que es un caso muy conocido donde hay un, un conflicto con, con, que lo, con los indígenas de lo, las personas que viven cerca, cerca de los ríos. Eh, entonces, donde se ve acá un poco de estos, de estos puntos, de estos puntos de acá verditos eh, y blanquitos. Son las historias sobre, la, sobre el mapa. Y acá la verdad que, que el ícone está muy, muy chiquito, pero está el, la localización de la represa, dónde va a ser construida. Si uno está navegando por, por el sitio, va a ver todos los datos de, de, de la futura eh, usina, usina hidroeléctrica, que es donde cuento de... de de energía va a generar también hay ahora el estagio de, de construcción un otro ejemplo es el mapa de fuego este está con una visión más general hay acá inform mucha información pero cuando uno clica acá en, la, en, la, en los icones blancos puede leer una historia un artículo más específico sobre el tema, cada hay un, un un artículo acerca eh, del de de fuego en la Amazonía boliviana. Es interesante de este mapa que hay una base de datos única acá, de 10 años de, de, de, de información de, de fuego, de, de los hotspots, del pixel de, de fuego que son captados por, por satélites. ¿Qué hicimos acá? Acá entra un poco de, de, de, del, del tema de este panel que nos invitó clave 21 que es sobre el tema del periodismo de datos. Uno tiene una, una tabla, una hoja de cálculo con acá con casi un, un millón de, de, de líneas porque estamos hablando de de tres años de, de información. Entonces, ¿qué podríamos hacer para representar la información que estaba en, en esta hoja de cálculo cuando estábamos haciendo estos mapas? Hemos hecho, este es, estaba en la, la primera versión cuando, cuando hemos lanzado el año pasado, esto no, no he hablado, ya ha sido lanzado el año pasado en, en el río, durante el Río Más Viste. Eh, este mapa estaba ya en, en, en la ocasión de la, del lanzamiento. que hicimos acá en este mapa es que hay una, tres formas de interpretación. Les envío también, les voy a enviar el link del, del mapa eh, interactivo. Pero las interpretaciones que ven acá, cuando, cuando miran al final, hay un, como un, un, un fondo amarillo. Este fondo es una interpretación de la columna de frecuencia. Cuántas veces ha pasado incendios forestales en una determinada localización. Entonces... Con, con la frecuencia de ocurrencia se puede hacer un, un, este read map, que es el, el mapa de calor, donde ha pasado más veces durante los 10 años. Lo otro que hicimos, la otra forma para, para interpretar la misma tabla, la misma hoja de cálculo, fue en el tema de intensidad. Entonces, cuando miran al, a este mapa que te voy, les voy a enviar ahora el link, Um, hay como unas pelotitas un poco más grandes, eh, estas pelotas son lo, los incendios, lo, las ocurrencias de fuego más intensas también en, en los últimos 10 años, entonces lo que hicimos es un, una condicional del, del, tam, del tamaño de la pelota. Eh, de acuerdo con, con la intensidad de, de calor que había ca, había capitado el, el satélite y al final hay lo pon, los puntos las la pelotas rojas acá son solamente los puntos los últimos los últimos puntos de, del mes de junio después estamos poniendo ahora de los mes de julio entonces que estoy diciendo acá es que en, en la misma tabla se puede hacer Tres diferentes visualizaciones con los datos, una vez que se utilizan diferentes columnas para hacer una interpretación de los datos. Eh, acá, en este próximo, en el, el, el slide número 7, hay un ejemplo de lo mapa de la minería. Eh, acá, que estamos el cruzamiento de datos que hemos hecho es todas las áreas protegidas del, de la Amazonía y las concesiones o lo, los pedidos Eduardo me pregunta ¿dónde lo obtienen los datos de los incendios? Si miras Eduardo en la página de, de datos obtiene los datos allá hay la... Hay toda la información de, de, sobre, acerca de la, la origen de, de los datos. Te voy a poner acá también. Perdón. Pero el, los datos de, de, de los incendios se puede conseguir todos los días con, con, con NASA. O también hay el, el, un, un monitor, sí, la fuente es NASA. Porque el, los satélites son, son de la NASA. Son dos satélites que hacen un monitoreo diario. ¿Qué usamos para hacer los mapas? utilizamos una, una herramienta que se llama Mapbox. Ya les voy a enviar el link. Pero Metbox es un es una herramienta interesante porque acá cuando no es totalmente gratuita, Sebastian Tiene una, un, un par de, de funciones gratuitas pero lo, lo que te, te cobran es el plan para que se pongan la, las capas entonces el, ellos crean un, una, como un servidor de capas en la, en la web entonces por ejemplo este es nuestro en nuestra cuenta se, se empiezan a mirar acá en nuestra cuenta van a ver que están todas las capas como un poco desagregadas algún mapas están criados allá pero nosotros pagamos para, para rostear las capas en, en este servidor. Pero para hacer las capas, usted necesita una herramienta que también es de la, de la misma compañía, que se llama TileMill. Este sí es gratuito. Puedes bajar en su computadora. Llamo un un Map Studio. La decisión que hicimos por la herramienta para crear los mapas está totalmente influenciada por el tema de, de design. Porque para nosotros lo que nos pareció muy interesante con Mapbox es que puede ser que en, en el principio no es muy sencillo para que lo maneje los mapas de los datos porque una vez que, que esté usando TileMule necesitas un poco de, de, de programación, pero un poco, un poco, como un, un CSS que llama llama CartoCSS, que es un, un Map style of, uh, Styling uh, sheet entonces, entonces es, un, es un... es simplemente una herramienta de design pero hemos... hemos elegido esta herramienta porque nos pareció que para contar la historia de todos los datos teníamos que hacer un montón de decisiones de design básicamente, de, eh, de diseño, entonces cada una de las capas que, que ustedes miran en la, en la homepage page, en la, en la portada de, de información, por ejemplo petróleo y gas, áreas protegidas, fuego, todo esto que está, en la, en la portada de Info Amazonía, la verdad son mapas, no son capas. Cada uno de estos mapas tiene, por ejemplo, deforestación, que es como el mapa, uno de los mapas más bien hechos, que fue el primer mapa que hicimos, que, entonces hemos dedicado mucho tiempo, tiene 15 capas. Entonces son capas de deforestación de un, un par de años, eh, más la, la capa de, de deforestación, de como la, lo base layer, los mapas base de, de la Amazonía. Es, es, me, puede parecer un poco complicado, pero el bueno de sin hacer una propaganda, pero fue una, una, una, la elegimos porque le gustamos muchísimo, es que puede crear un mapa desde el principio. Y no se queda con una cara un poco de Google, que, no, que tiene muchas ventajas, pero para nuestro proyecto, para representar los datos que quiere que queríamos, nos pareció mejor hacer mapas desde el principio, de la, del mapa base, en todas las capas. Eh, entonces acá en, en este mapa de Miniría, hay también un montón de datos, son datos del, del gobierno brasileño, del, de otros gobiernos, de, de, de áreas protegidas de, de todos los países, estamos creando la visualización que se puede cruzar el dato de minería, el dato de área protegida, más las historias que están contando la situación en, en el campo. El, y una de las cosas que es el resultado, ahora estoy mirando el slide número 8. Una de las cosas que es un resultado muy interesante de trabajar en InfoAmazonía es que hemos creado todo un, un, un conocimiento que estamos ahora trabajando con, con periodistas de otras organizaciones también en la Amazonía, eh, con, mucho con el tema de comunicación de datos, no, no, no estamos nos poniendo como, como científicos o, o algo así, sino que queremos trabajar, nuestra comunidad son los periodistas, queremos que, que los periodistas estén más capacitados para utilizar los datos que, que estamos poniendo juntos, arreglando en la Amazonía, que pueden hacer sus propias visualizaciones también o... o que, que puede encontrar buenas historias en, en, en nuestros mapas, porque uno, esto es una, una preocupación, uno puede pensar, es muy común la verdad, que información y es una, una herramienta que, que es muy pesada, hay muchas cosas, hay mucho dado, la verdad que hay mucho dado yo reconozco que una, algunas veces cuando miran uno de estos mapas, por favor, hay tanta, hay, hay tanta información, pero para los periodistas, cuando empezamos a explicar un poco, a mirar los detalles adentro de los mapas, encuentran un montón, un montón de historias, mismo. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando con, con datos de Greenpeace que están mostrando una deforestación tremenda en, muy cerca de un área protegida en Brasil. Entonces, me pregunto, cuando empiezo a mirar una cosa así, ¿Por qué nadie está escribiendo un, un artículo acerca? Entonces, un poco de, este, de esta mentalidad que estamos buscando eh, con los periodistas. Mi pregunta se basa en si el, el objetivo principal es, es trabajar con mapas. En el momento sí, el mapa es nuestro principal producto, vamos a decir así. Por, eh, pero, ¿dónde...? estamos mirando también eh, arreglar mejor la forma como compartimos los datos. Hoy, si uno está en, en la página de datos, puede bajar los datos crudos y hacer su propio análisis, pero nos gustaríamos Esto es un, un, un... no voy a decir una facha, pero un problema de, un problema de, de utilizar Mapbox como es una herramienta de design, no es una herramienta de GIS, entonces en nuestro mapa todavía no estamos haciendo análisis numéricos, esto no lo hace Mapbox, no puede, por ejemplo, diseñar un, un polígono y te da, te cuenta cuánto de deforestación pasa en, en, adentro de este polígono. Este año hemos empezado no solamente las cuestiones de Amazonía, pero para otros otras regiones también empezamos a hacer un, un hicimos un un, un un entrenamiento en São Paulo con personas de distintos países para mirar cómo utilizar datos de incendios forestales en tu país eh, dónde puedes encontrar datos de deforestación para otros países también eh, es eh, cierto que hay muchísimas cosas que se pueden hacer en Argentina con, con los datos ambientales, en los temas de mapeo, que es nuestra expertise, digamos, digamos así. Hay cosas por hacer. Les cuento más eh, cerca. Eh, ¿Cuáles son lo, los resultados hasta ahora de Infamazonía? Esta es una presentación y ha cambiado un poco esto. Les decía 800. 800 artículos con referencias geográficas, Ya hoy estamos muy muy cerca de, de tener una base con mil artículos que son todos estos puntos blancos eh, arriba del mapa. Eh, uno cuando me preguntó se basen se tuvo que hacíamos de los mapas. Sí por ahora sí, pero una de las cosas que queríamos hacer es crear un, un, un servicio donde se puede utilizar la información que agregamos en, termos, en términos de, de noticias. Hoy ya cuando uno eh, mira al final de la página de Infamazonía hay todos los RSS, todos RSS de, de los temas que estamos agregando a Infamazonía, entonces se puede utilizarlo a RSS para, como un clipping de como una selección de noticias acerca de la Amazonía pero ya sería posible para nosotros por ejemplo fornocer una, una, un servicio de agregación de noticias con la, la, la información geográfica lo que, quiere, lo que quiero decir es que uno puede hacer otros mapas con nuestras noticias puede hacer un aplicativo de celular si quiere con, con la información de, de APIs que queremos crear con la con, con información No sé si está muy claro eso, pero si tiene alguna duda, me, me pregunte. Eh, la audiencia no, no me parece que puede mirar muy bien acá eh, la, el público, pero... Ya tenemos mucho más después de junio, junio fue un, un mes, junio y julio fue un mes muy muy importante para nosotros porque hemos, hemos visto nuevos socios como un sitio, un, un sitio norteamericano de Estados Unidos llamado Mongabay, que algunos de ustedes todavía lo conozcan. Que ha empezado a utilizar nuestros mapas. Entonces, con eso, cuando nuestros mapas son como vi videos de YouTube, cuando uno lo utiliza, mismo que remotamente en, en, no, en una otra página, lo incrusta, todavía podemos monitorear la audiencia. Entonces, ¿qué pasó? Uh, es que con, con Mongabay y eh, otros sitios eh, empezando a utilizar nuestros mapas en, en sus páginas, hemos ganado mucho más audiencia. Entonces ahora tenemos como 20.000 visualizaciones, no, personas en, en, en nuestro, que miren nuestros mapas todos los meses, un poco más de 20.000 personas. Claro, queremos lograr mucho más. No, no es un proyecto con plazo determinado. Eh, claro que siempre que tenemos, me pregunta Sebastián acerca del plazo. Claro que hay un, un montón de cuestiones con, con, con el tema de fondos. Todo, todo el Infamazonía es un proyecto con financiación de otras iniciativas en fin lucrativos. No hay un modelo para, para hacer eh, lucro, ¿no? para hacer dinero. Lo que tenemos ahora son, son donaciones. Tenemos un año más como garantizado pero tenemos que buscar más y aparte estamos haciendo ahora una nueva versión donde vamos a intentar vamos a empezar a trabajar con información un poco más, más de, de suelo quiero decir con intentando agregar información de, de, de investigadores que están en el campo haciendo una investigación en, en la amazonía o periodistas que están afuera haciendo eh, reportajes en, en, en, la, en la foresta en, en otra parte de, de, de la Amazonía, entonces eso también va a ser un, un reto para manejar en, en términos de, de, de agregación de información, pero eso quiere decir queremos crecer más, entonces necesitamos un poco más de recursos, pero estamos bien por, por un año, les diría. Acá incluso hablo un poco más de, de la fase de, de, del proyecto. Entonces, la fase 1 que empezó el año pasado, un poco antes de, de, de que hemos lanzado, la verdad que Información ya ha empezado mucho más, eh, como mucho antes, porque es un sueño de hacerlo desde 2008, cuando, cuando se, se empezaron hacer como capas de información en Google Earth, la primera versión que hemos pensado para Informazonia, Informazonia, lo haríamos en Google Earth, porque no sé si ustedes conocen bien el software de Google, pero hay una capa de información ambiental muy, muy bien hecha, que a informaciones de WWF otras organizaciones, se puede mirar y como navegar por, por arriba del, del globo, Terrestre. Entonces, este es el, fue nuestro sueño en 2008, pero el proyecto ha avanzado muchísimo en, en cinco años hasta que hemos logrado uh, los fondos para hacerlo el año pasado, empezando en marzo. Entonces, todo lo que hicimos en, en un año fue pues, desarrollar la, la plataforma, eh, cargar los datos de visualizaciones, crear nuevos mapas, agregar este montón de artículos que, que les decía. Finalmente, el principio de este año empezamos una nueva fase que va hasta el año que viene, que es hacer una distribución, crear un modelo de, de, de incrustación, vamos a decir así, de que todos pueden sacar nuestro mapa de datos, de poner en su, su propio blog como una, una estrategia para, para hacer, crear más usuarios, una comunidad de usuarios de Infamazonía. Eh, seguimos haciendo una recopilación de, de datos, pero ahora vamos a, a trabajar con herramientas ciudadanas. Esto que decías, si podemos empezar a recibir datos de investigadores que están trabajando con, con algún tipo de, de, de mobile app, eh, eh, eh, cosas así. Eh, también un, un esfuerzo de, de, de verificación de, de datos. también Queremos en la verificación en, en el suelo, esto queremos decir. Si hay un problema de deforestación, ¿por qué no intentar crear una red o una comunidad de periodistas que pueda chequear la información que, que logremos mirar en los datos y escribir algo? Como les decía, hoy trabajaba con los datos de Greenpeace que muestran una deforestación tremenda en una parte de Brasil, pero nadie está ya o escribiendo, sacando fotos acerca del problema. Me pregunta Gabriel si existe algún convenio de cooperación para tratar de la problemática de los pueblos que integren la Amazonía. Sí, sí, sí, estamos, trabajamos muy cerca de, de algunas organizaciones ya que están, porque todo el tema de Amazonía adentro de OECO, que es, como decía, la organización que... que que es como la dueña, que es Roast de Info Amazonía. Toda la estrategia de Amazonía ha empezado en, en, en sociedad con Avina, algunos de ustedes deben conocer que es una, una ONG muy fuerte en Latinoamérica. Eh, puede sonar un poco, un poco distinto que un, una, un sitio de, de noticias trabaje tan cerca de una, de una ONG, pero es un modelo interesante porque... No que hemos cambiado nuestra visión de cómo hacer periodismo, pero hemos logrado trabajar en una red de organizaciones que tiene una inserción en la Amazonía. Entonces, por ejemplo, trabajamos con, con una organización en Perú que se llama la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que hace muchísima eh, investigación e información sobre el tema de minería y los impactos en la Amazonía peruana. Eh, hemos... El, logrado algunos contactos con, con organizaciones similares en Colombia, eh, en Bolivia, que están trabajando más cerca de estos de pueblos. Pero como decías, la estrategia ahora es transformar y crear adentro de la herramienta de informaciónía formas o otras herramientas que nos permitan eh, hacer con que el, el, los ciudadanos puedan utilizar la, la, la plataforma y los ciudadanos pueden ser los pueblos que viven en la Amazonía, pueden ser los periodistas e incluso estamos trabajando con, con investigadores también, entonces son como distintas comunidades que podrían aportar información en, en nuestros, en nuestra plataforma. Al final esperamos generar por lo menos nuevos mapas que, que que faciliten la, la lectura de la información, de toda la información que está en la región que es, modo, se creó una capa de información indígena para, para hacer un cruzamiento con la información de deforestación y así por adelante en lo... En si sí, la información está en español, cuando, cuando miras en, en el sitio en, a la derecha me preguntó Diego si hay información en español pero acá está el sitio en español. ¿Qué hacemos? Es, los artículos no están completos en la información no. Lo que estamos haciendo es agregar lo, lo, los artículos, los títulos, lo hacemos en la traducción. Pero algunos artículos sí están en español, otros te, lo, lo, los enlaces van a estar en, en, en inglés o portugués, pero es como un, un esfuerzo de, de mapeo de todo que se hizo sobre la Amazonía en, en una semana o algo así. Entonces estamos como constantemente buscando cosas. Eh, en, en la pantalla número 12 de la presentación estamos mostrando acá la herramienta de distribución esta que decía que hace parte ya de la segunda fase de la segunda etapa, etapa de InfoMazonia que es trabajar más con con el servicio de distribución entonces, como decía, estamos buscando todo el tiempo socios o periodistas o personas que tengan blogs que, que, que quieran compartir la información que tenemos entonces tú puedes compartir un mapa acá hay toda la, todos los mapas que hemos creado en InfoMazonia Tú puedes elegir las capas de los mapas. Tú puedes elegir en, en, la, en la parte que, es, que está ahí, te dice seleccionar una historia. Si uno está en, en, en la base que yo he ponido, se puede elegir un, una capa de historias o no. Una capa, no quieres ningún artículo, el tamaño. Al final, si tiene un, un, un código HTML para incrustar en tu sitio. Esto que decía es que es el modelo que estamos buscando para hacer nuestros mapas más conocidos. En la pantalla número 13, puedes ver quién son hoy nuestros nuestros clientes, pero son socios, son agencias de, de periodismo ambiental o de, de temas de interés que están agregando, que están incrustando nuestros mapas en, en sus sitios, esto que está, nos garante una, una audiencia buena este es el, el 14, les muestra quién son los socios de, de fondos para, para para Infamazonia entonces Internews es, es el socio principal con, con la concepción de la, la plataforma desde el principio en 2008 cuando empezamos a, a planear Infamazonia estaba Internews que es una una organización de Estados Unidos que trabaja con, con el tema de media development que es hacer entrenamientos para periodistas de, Buscar financiaciones para proyectos como este de Infamazonia. De está también eh, el Centro Internacional para Periodistas, que es una, una organización también norteamericana, que en el caso está solamente haciendo una financiación de mi trabajo. Entonces yo soy un, un fellow knight, trabajando en el proyecto de pero no solo más, sino que en otros proyectos que pueden nacer de, de inspiración de Info y esto les voy a hablar un poco más. Eh, estos son los, los otros socios que están trabajando con nuestros mapas, nuestros datos. Bueno, en la última pantalla, la 15, acá tienen todos mis contactos. Si quieren hablar conmigo, por favor, pero... Lo más interesante que les quería mostrar acá es eh, el enlace de, de la herramienta que estamos llamando MapPress. Acá Les decía que la, la beca esta que está financiando mi trabajo no solamente me pide para hacer información, sino que intentar ayudar a otros periodistas a hacer cosas similares a la Entonces, cuando hemos creado la con la ayuda de un par de, de, de programadores, desarrolladores, hemos creado un tema de WordPress que se llama MapPress, que está en, en el enlace que he ponido ahora, que te permite hacer algo muy similar a Infamazonía con sus propios mapas o sus propios datos o sus propios artículos. Entonces, por ejemplo, ya hace algunos meses o quizás un año que tengo hablado con, con personas que conozco en Argentina y Paraguay para hacer un trabajo con el tema de deforestación del Chaco. Sería muy posible sacar un, una plataforma similar a infoamazonía con la información de deforestación del Chaco. Lo único que necesitaríamos es hacer un mapa con, con los datos de deforestación que están, ya están disponibles. Eh, les muestro dónde se, se puede sacar los datos de deforestación de toda América Latina. Estos son los datos de deforestación que utilizamos de Infoamazonía para los países eh, de lengua hispánica, no Brasil, porque Brasil tiene su propio sistema de, para medir deforestación, no solo uno, sino que tres. Entonces, en Brasil tenemos mucha información, pero para otros países lo único que logramos encontrar en temas de deforestación es el sistema Terraí, que es hecho por, por una organización de, científica de Colombia en sociedad con la Universidad de Londres. Eh, entonces utilizamos este datos para Perú, Bolivia, Venezuela, Suriname y todos otros países que no Brasil. Pero hemos visto que hay información muy interesante en Paraguay, eh, en Argentina, acerca del tema del Chaco. Yo estuve en Argentina hace algunos, un par de años y me contaban algunos algunos tipos que trabajan con medio ambiente sobre la situación de deforestación en Jujuy o en Salta entonces me parece que sería muy interesante hacer un, un, un trabajo de de contar la historia de qué se pasa en Paraguay, en Argentina, en, en el bioma Chaco eh, y por eso les, les muestro MapPress que es herramienta Wordpress que les permitiría hacer algo, algo similar a Infamazonía como a publicar los mapas, y publicar las historias arriba del mapa. Eh, ¿Qué más les cuento? Me pregunten si se tiene duta, dudas. Eh, eh, eh, eh. El otro que les voy a mostrar es el sitio de, del, del equipo de, de Infamazonía y de todos estos proyectos. Entonces, acerca, de, de dentro de OECO, hemos creado lo que llamamos ahora OECO Lab, que es un laboratorio de, de, de periodismo ambiental donde estamos haciendo... Sebastián... MapPress es una herramienta para hacer mapas en Wordpress. No para hacer mapas, sino para agregar capas que están en, en herramientas de mapas. ¿Qué hacemos en, en, en MapPress? Sacamos la capa que tenemos en Mapbox, la, pon, la publicamos en, en nuestro sitio, y también eh, las historias, como hacemos una relación para cada historia, con, con, con las coordenadas geográficas, hacemos una relación entre el artículo y el mapa. Entonces, ¿qué hace WordPress? Es que publica el mapa y puede publicar los artículos arriba del mapa. Eso que hace. Entonces, una vez que, que, que pongas WordPress en, en tu servidor, lo que va a necesitar contenido, el contenido en este, en este caso es mapa eh, artículos con, con referencias geográficas esto que necesitas eh, eh, lo, lo que decía es que con, con, con la experiencia de Infamazonía hemos visto que es muy importante para los periodistas trabajar cerca de, de personas de tecnología, personas que están buscando nuevas soluciones de diseño, de, de información o nuevas herramientas de mapeo eh, Entonces, eh, hemos, hemos logrado poner un equipo muy interesante de, de periodistas, analistas de datos, eh, buscando más gente para trabajar con nosotros en, en, en nuevos proyectos me pregunta Sebastián si ofrece mapas para publicar en sitios sobre Wordpress. No creo que, que comprendí, Sebastián. Si nosotros ofrecemos los mapas... Cuando les mostré el, el donde están las capas de informacionía, Muchas de las capas están sí abiertas, lo pueden utilizar directamente en MapPress. Pero no, no, no, directamente no ofrecemos las capas para hacer su propio sitio. No, no, no ofrecemos los mapas para otros sitios de, de WordPress. Algunas de las capas que están en Mapbox lo podría utilizar, pero no, no necesariamente ofrecemos los mapas listos, no. Uh. Exactamente, también. Exacto. Uno puede utilizar los mapas de información en, en su propio blog o su propia página. Exacto. Y, ah, y se puede hacer un, un par de. de, de customiz Se puede customizar, si dice esto en español, no sé. Se puede customize los mapas como con la capa que quieren o se quieren un par de artículos o no una cosa que pueden hacer en amazonía es cuando miren la portada es enviar una reportaje tuya y después se quiere poner uno de ustedes por ejemplo ha tenido la oportunidad de estar en la amazonía para escribir algo se si, si pueden no enviar la sugerencia de su artículo para el mapa. Y después puede sacar el, el link de su, de su artículo para poner en, en su, su blog. entonces Como decía usted, la intención es que uno se si quiere tener un mapa, no necesita hacerlo, puede sacar su mapa por... Por nuestra página personalizar, adaptar, exacto. Uno puede personalizar los mapas. Yo me acuerdo de ahora que tenemos todavía está solamente en inglés, pero tenemos acá un video que. que que muestra un poco cómo, cómo pueden sacar los mapas de eh, incrustar en, en su página. Y sí, por favor, pueden preguntar todo lo que quieran, bueno. Acá en, en, en la pantalla 15, tené mi, mi Twitter, mi mail, me, me envíen lo, lo que quieran. Si tienen planes de hacer un. Bueno, también. Esto le decía a mis amigos: es que por favor, mantengan contacto lo que quieran preguntar eh, les hizo una invitación para que trabajemos quizá juntos en, en el tema del chaco ya hablé con con, con estos tipos de terra y nos van a enviar un, un par de datos sobre la deforestación del chaco en los últimos años en, en paraguay en argentina en este caso sí Sebastián, podríamos como poner eh, lo, lo el mapa disponible para una plataforma WordPress que, que hablase por el chaco, no habría un costo para nosotros hacer un mapa en los modelos de información para, para mostrar la deforestación en el chaco. Y sí, pero lo, lo, lo que quiero también, que no sea sobre, solamente sobre los mapas, les invito a mirar la página de OECOLEB de, de donde estamos hacemos una descripción de todos los proyectos que estamos involucrados. Hay muchas cosas con, con el tema de entrenamiento de periodistas, siempre con, con, con la cuestión medioambiental, que es nuestra especialidad. Pero hay cosas que están más ligadas al tema de ciudades, otras que están con el tema de, de, de conservación, eh, pero queríamos también proveer un poco de inteligencia para hacer, por ejemplo, trabajo con, con datos de cambio climático, eh, temas de, de conservación marina. Uno, una de las cosas que, que les gustaría mes, mencionar, por ejemplo, es que en creo una o dos semanas estamos trabajando para, para, para el cierre NAT. Ahora vamos a lanzar un, un manual un de, de geoperiodismo, un guidón, de, de geoperiodismo, guidón no guidón no otra cosa, pero un guía de geoperiodismo con, con un par de tutoriales de, de, de clases online para que uno lo pueda hacer gráficos interactivos mapas, interactivos, cómo hacer un, un data mining, todo con el tema de, de información geográfica, ¿sí? todo lo que está relacionado a la ciencia de la tierra eh, Entonces esto va a estar listo creo en, en dos semanas. Eh, y, y vamos a lanzar solamente en portugués e inglés para empezar pero me gustaría muchísimo escuchar a ustedes, eh, saber si hay demanda para, para los temas para este tema para hacer en, en, en español en castellano también entonces una vez más sigan en contacto muchas gracias por estar por estar acá esta noche ¿Eh? un gusto